La herramienta de la anchura es una de mis herramientas favoritas y apareció en la versión CS5. Esta herramienta se encuentra muy visible y la puedes activar con el atajo creado SHIFT-W. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicarlo un poco más. Estoy presionando Control y barra espaciadora. Otro zoom de acercamiento sobre el trazo. Mira, cuando te acercas sobre el trazo automáticamente te va a salir ese más. Eso significa que con clic y arrastrar vas a trabajar de manera directa solo sobre el trazo, y esto es algo muy interesante que tiene esta herramienta, también tiene atajos de teclado, por ejemplo, una vez creado el trazo, simplemente presionas la tecla de Alt, clic y arrastrar, pero si presionas la tecla de Shift, clic y arrastrar, en cambio se va a engrosar todo el objeto, voy a poner esto Shift, clic y arrastrar para hacerlo un poco más pequeño, y aquí voy a hacer unos trazos un poco creativos, simplemente con Alt, clic y arrastrar. Ahora, en este momento voy a hacer lo mismo, pero con el segundo objeto. Estoy presionando la barra espaciadora para moverme por el mismo. Control, clic y arrastrar para seleccionar el objeto. Y ahora tengo ya la herramienta activa. Clic y arrastrar hacia afuera. Clic y arrastrar hacia adentro. Y clic y arrastrar hacia afuera un poco. Y ahora hacia adentro. Muy bien. Control menos, unas dos o tres veces. Barra espaciadora, clic y arrastrar. Con la herramienta de selección, voy a hacer esto. Clic y arrastro este objeto que está aquí, lo voy a guardar en el panel de control en la parte superior, voy a dar un clic aquí donde dice añadir a perfiles con un clic, vamos a poner en este momento que sería A1, anchura 1, clic en ok, repito el mismo paso pero con el segundo objeto, clic y arrastrar para seleccionarlo, panel de control, añadir a perfiles, A2, clic en ok, ahora voy a hacer lo mismo pero con la estrellita voy a aplicar, el primer trazo, clic y arrastro. Me voy aquí al panel de control y lo puedo aplicar. En el trazo que está aquí, le vamos a colocar unos 10 puntos para que puedas apreciarlo de una mejor manera. Lo mismo vamos a hacer con el polígono, aplicando el segundo trazo y colocando un trazo también de 10 puntos. Y te ha quedado realmente súper bien. Control 0 para visualizar toda la mesa de trabajo. Lo podemos hacer con texto y yo te recomiendo que lo hagas y lo practiques siempre, lo seleccionas, ventana, apariencia, ahora te voy a dar un valor agregado que realmente a mí me gusta muchísimo enseñar en clases, y es acerca de este panel, créeme de todo corazón, si logras entender cómo funciona este panel, puedes hacer efectos maravillosos y habrás prácticamente dominado ilustrador en la parte técnica y creativa, este panel es simplemente un as bajo la manga, y déjame echarle todas las flores y, y todas las, las rosas del planeta Porque este, este, este panel es una, es una barbaridad, es una estupidez Perdóname el término, pero es brutal ¿Cómo funciona? Okay, vamos a crear con un clic, vamos a añadir un nuevo relleno Automáticamente se va, a hacer, se va a crear el relleno y el trazo Ahora voy a colocar un relleno y ahora un color en el trazo Que tranquilamente puede ser un color negro con el trazo seleccionado, te vas al panel de control y vamos a elegir el A1, o la anchura número 1. Y en trazo vamos a poner 10 puntos. ¡Mmm! Interesante lo que se ha puesto ahí. Voy a hacer un pequeño zoom para explicar lo siguiente. Y es esto, mira. Desde esta zona azul, clic y arrastras para colocarlo debajo del relleno. Mira que sale esa línea azul. Lo vas a soltar. Ahora vamos a ver cómo está el efecto. Ha cambiado rotundamente seleccionamos el trazo vamos a crear solo otro trazo y el trazo que está abajo recuerda que las apariencias se leen de arriba hacia abajo primero estoy leyendo el relleno el un trazo y el segundo trazo obviamente le vamos a hacer un poquito más grande y le vamos a cambiar de color le vamos a poner por ejemplo este que está acá muy bien si te das cuenta ahora voy a poner en el panel de control la anchura número 2 y mira y te ha quedado espectacular Ahora en la siguiente mesa de trabajo tengo un ejemplo mucho más detallado de lo que puedes hacer. ¿Qué te recomiendo? Una buena elección tipográfica y la herramienta de anchura y bienvenida sea tu creatividad. Hasta aquí vamos muy bien. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.